Bueno, miren, eh, ahora eh, Raquel, vamos sí. entonces eh, a hacer... Lo práctico. Eh, lo práctico, claro. o sea, atención país, atención mundo, atención todos los dominicanos y dominicanas, vamos a hacer el proceso atención, totalmente como se va a hacer en la Junta Central Electoral. El 16, las elecciones municipales. Michelle, explíquenos este módulo de votación. Correcto. Cada uno de estos elementos, cómo se llama y qué vamos a hacer con cada Correcto. uno de ellos. Correcto, aquí tenemos la unidad de verificación... Correcto. Que está integrada por, ah, por el lector okay. QR y el lector de huella dactilar. Okay. Entonces aquí tenemos, aquí que vamos a verificar los lectores y esta es la urna automatizada. ¿Y qué es sí. ese bombillito azul? Este es el lector, lector de, de huella dactilar. Okay. Entonces es importante, lo tenemos así para fines de presentación. Esta urna automatizada va a estar dentro de esa cabina de votación para preservar la discreción del voto. Correcto. Ya. Entonces eso va a estar, el presidente va a estar ubicado ahí y la urna, de y la urna va a estar dentro de la cabina. En eh, eh, nota, con, en las eh, elecciones eh, internas de los partidos sucedió algo que sirve de ejemplo para muchos que fue la madre de uno de los candidatos, en el caso de, de Gonzalo Castillo, la madre de él, no supo votar, o sea, hizo el voto mal. ¿Votó fue, por ninguno? Ya, ajá, votó se por el candidato automáticamente. Eh, una persona que no sepa leer, escribir, o sea, que quiera votar, ¿cómo se hace? ¿Quién lo puede o sea, ayudar? La Junta por resolución estableció la, la asistencia del voto. En ese caso, el voto asistido lo podrá hacer esa persona que no se sienta con la capacidad de un familiar o una persona de su confianza. Pero ningún miembro del... La, del colegio, pero, pero pregunta, cuando la persona llegue al recinto. A donde el presidente Ajá. le va a establecer que él ya no se siente con seguridad y que va con esa persona que dé su confianza. O en otros casos, que sea una persona no vidente Exacto. o con algún tipo de discapacidad, eh, eh, el presidente del de colegio uh -huh. autoriza el acompañamiento de alguien. De esa esa persona, persona que lo Nunca acompaña. De los que, ¿Tiene que ir con su cédula también? No, con el, con el acompañante y él, él, se va a hacer tomar nota en el acta del colegio, okay. que, que este, Roberto Neri asistió a la señora fulana de todo. Bueno, tal, yo tengo decir, que asistir a Mayele, porque Mayele va a tener yo que ir con ella para que me No quiso votar aquí, tiene Exacto. miedo. Entonces, pero Miedo pero va a poner de, de se Segundo la, vocal va a controlar. con mucho a gusto. Los, la ¿Cuál es la función de segundo vocal el cuando segundo la gente buscar, llega a Segundo vocal va a estar en la puerta organizando la fila ya. para luego de, en, de manera organizada pasar el elector donde el presidente del colegio electoral del colegio electoral para ir ele, eh, leyendo el QR de la cédula y habilitando la urna okay. de votación. Vamos, organiza el programa. por favor, veloz, pase por aquí. Ale, tú te vayas. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. no, no, aquí no se permite ah, compra de votos. De, de, de, sea consciente clara, y vote por costumbre. usted. Oye, te diste que cogerlo. ¿eh? <ríe> y para votar para yo, por para, el que tú quieras. <ríe> porque tú simulacro. Ok, entonces ya el bucal. Eh, por aquí, el, por favor, señorita. Pasa, entra. Okay, Déjame el seguimiento, por, a, por el favor. El presidente es importante, el presidente verificará la identidad okay, del elector. Estamos un segundo, espérate, ponte más para acá para que vean. Okay, sí. Exacto, tener el presidente Ahora sí. verificará la identidad del elector. Procederá a escanear el código QR. Si ustedes observan, okay. aparece la, pantalla, la foto no a a ella, de... ¡Nave, el... nave! De ella. <risa> ¡Wow! Pero mira, hey, pero me gustó ese tema, rápido. Entonces vez. le pide, por favor, okay. coloque la, uno de Uno de los dedos, Cualquiera diez, de los dedos. Si quiera. Sí. Vamos a poner esa cámara ahí. ¡Ay, okay, qué nuevo es, eh, muchachos! Ahí salió ya. Necesito... Ya esos... aquí podemos observar cómo sí. se habilita uh. la urna de votación. Por favor, Flanco, entonces... Por favor, ¿Eh? Ok, entonces eh, por, voto, Roberto Neri alcalde Vota por Roberto Neris Alcalde okay. Ahí están los nombres, de por los supuesto, partidos. ficticios De los partidos que utilizaban para el proceso de educación Y ella votó por el alcalde Ahora está en el paso de los regidores Que Pero solo puede marcar un por uno Ahí es que voy ¿Cómo, cómo Automáticamente no? sin primer voucher Que ella va a okay. verificar y va a ver que okay. marcó por el alcalde El Número, va, el voucher. número tal o sea, Y el voucher, regidor mire, número tal eh, Yo como votante Espérate, que tú no terminabas de votar por allí. Tienes que doblar ¿Ves? el voucher e introducirlo en la orden. Pregunta, o sea, esto, esto en, mi, en, mi, en mi estafeta cerrado, privado, usted chequea el voucher, porque yo vi mucha gente que votó y dijo, ah, no, exacto. En caso de. Pregunta hmm. viene. Ah, pero no es por ahí que yo quiero votar. Ya, es, bueno, ya usted hizo la elección porque el mismo sistema le da la opción de corregir sin y llena ah, pues la O sea, pregunta que la gente que tiene que, que estar bien consciente y concentrada en lo o sea, ahí, que está ahí, haciendo. Ahí Atención, país. Atención, pueblo dominicano. Revise antes de usted darle a imprimir. Claro. claro. Porque después que usted imprime, aunque ya, aquí esté todo. mal, no va usted... Mire que yo voté, no, ya, Esto yo voté... El candidato 2, no. entonces ahí usted Porque revisa... Y se toma su tiempo y, y es y antes en el mercado. Ojo, tiene algún tiempo eh, eh, eh, el votante para... ¿Para votar? O sea, yo me siento ahí y ¿Es pongo mi tiempo. Sí, tiene un tiempo, porque si, si no, sale del tiene sistema, un tiempo si no, bloquea. lo vuelve aquí a la unidad de, de verificación. Dos minutos máximo, y es una exageración. No, espérate. Es una... Pero si usted no sabe, si cuando parado. usted va, no sabe son por ¿qué va. Es que ustedes están pensando Roberto, son dos marcas, dos títulos. Que tú vas a hacer, a, pero, alcalde, Reidor. perdón, es que ustedes están pensando en ustedes. Okay. Yo estoy pensando en, en esa dije. señora que va ahí, se va a topar por primera vez con un asunto touch, o sea, táctil. Esa señora la traen, va a venir con no, un alguien, por eso que la No, pero la señora dijo que, que, que, que ella sabe sola. Que, que hay una leona. Cuando la señora se ve ahí, le va a un mareo. Mira lo fácil no, de no, decir. No, no, la parte, Roberto, es un ejemplo. En este modelo, ustedes tenemos un modelo. Eh, vamos a decir educativo, uh -huh. pero el día de las elecciones va, vamos a tener un modelo con los colores con, de los con palitos. los rostros reales de, los, de candidatos. los candidatos y esa señora va a saber cuál es su candidato sí, y el color del logo de su sistema, partido porque ya le, le ponchó ya se, se fuñó no pero uh -huh. vamos a hacerlo okay, para que va. usted vea okay, ahí la vamos otra vamos parte. a terminar el proceso del voto. El proceso ella procede no, la a el siguiente depositar. votante vamos a que usted sí. le dé atrás para que corrija un voto para poner ese ejemplo Okay. Viene, Exacto. espérate, Génesis. Eh, sí, pero es mi, mi función. No, no, no, la no. Ahora pasamos con Estamos el siguiente. Eso es importante. Después que el elector deposita el voto, pasa donde el primer vocal, donde el secretario a firmar y a entitar el dedo. Correcto. Y ya, <risa> y ya se vota. puede retirar. Ya se puede siguiente retirar. elector. Adelante, por Vamos. favor. Génesis. En ese. Si sabemos ya por quién va a votar. En ese. Ok. La cédula, mira, la cédula que quedó aquí. Se la da aquí. Mire la cédula, a ver si él puso la cédula. Entonces, otra mire vez. ahí, hicimos el Ay, proceso la... de nuevo. Fiel, eh. Coloque la huella de atilar. La huella. Gracias. Automáticamente le habilita la urna de votación. Entonces, okay, aquí. Va, vamos por espérate, déjamelo mira ahí. ahí. No, no te me desesperes, <risa> Genesis. Que ahí no se sabe. Yo sé por quién tú vas a votar, pero ahí no se sabe. Eh, ok. Ok. Entonces, seleccione se está... uno. Vamos. Explícame uno. Eh, seleccione uno, eh, cualquiera. cualquiera. Okay. Pero no quería ese. Si el candidato no quiere Tomás, ese, mire, le dice corre. Atención, dame la cámara aquí, miren. Mire. Corre. Gire. Cuando usted esté ahí y usted elija uno y usted se dé cuenta que el maquillaje no es el mismo, porque es otro problema de todos los eh, candidatos, que en la foto en la foto que usan para la campaña se, son uno y cuando uno llega aquí son otros, son fotos sin maquillaje. Entonces, cuando usted esté ahí... Y el tipo, usted dice, ah, pero usted no es. Eh. se me No, usted ve le le da, da a la da, Dale atrás y le aparecen de nuevo. ve Lorenzo Lama. Lama. Okay. Okay. Exacto. Entonces ahí eh, ajá, ahí ya usted ve, confirme. Mire, cuando usted llega ahí, después que usted le da a confirmar, no hay para Exacto. atrás. No. Exacto. ¿No para atrás. Te de dale ahí. Confirmar confirma y no ya es que va a Entonces, ejercer una, la preferencia. Ahí. Eh, se muestran los regidores. Uh -huh. Correcto. Los regidores que estarán mostrándose, ¿estarán los mismos aliados? ¿O estarán en, en un recuadro de ese diferente? Candidato sí, ese que candidato, tú marcas, por acá, por ese partido. Puede pasar que están los regidores del partido. Eh, A tal. plancha. Ajá. Entonces, están otros regidores que son aliados. Que va junto con eso, no se puede, no, no, se ven no, no te presentan no, como opción. No, no, no, es que, no. no, no porque es un ejemplo. A... Aunque sea aliado. Exacto. No, en la propuesta de candidatura, queda, un partido que... te presenta 13 regidores okay. que son aliados. Que son ah, ahí. En el voto manual sí <ríe> se puede ir. Exacto, en el voto manual. Pero aquí un ejemplo: si tú elegiste plancha, uh -huh. te van a aparecer los regidores que algo van a esa no Los que van de la, pl de la van plancha. Todo, todos van en una en una misma propuesta. Exacto. Mira, algo importante que siempre yo, ya en el área de. Marque su. Regidor. Antes de, espérate, espérate el que usted Antes quiera. de, miren, Pedro, Pedro, consejo Todo lo que sea computadora Siempre lea, los sistemas siempre dicen Qué hacer, entonces usted va a leer, vea Lea, aunque sea pequeña Tómese su tiempo y usted lee, usted dice ya Regidor, regidora, toque Y entonces ya es más fácil para que Correcto. la gente Le dé el seguimiento sí, la, la gente desde que claro. ve los rostros de sus candidatos Se siente identificado okay, y no tiene voto. Ninguna duda okay. revisa, Lo revisa Dobla. y procede a Depositarlo tu voto. Pasamos Igual nuestra firma y se le excelente. Okay. Ya, ya no hay celular. más votantes, ya se cierra. Se... Sí, una votante más. Claro. La... Ojo, ojo. A la hora de cerrar, no venga ¿qué hora aquí. es? La hora de cerrar... Bueno, la ley... Cierre. Primero decir que hay que instalar el colegio a las 6 de la mañana. Y de a las la 7 comienza la votación. Pero a las 7 de la mañana. Eso sí. que Ajá. dice la instalación. Ajá. O sea, la instalación de los equipos es posible que se haga desde el viernes 14. En el caso del módulo, caso del de, de, módulo si de, de votación. ¿A qué hora empiezan las votaciones? Las votaciones empiezan a las 7 de la mañana. ¿A las 7, ¿a qué hora termina que a ya? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Yo llegué a las mismas 5 y estoy en fila. Si Hay un proceso, puntual, si llegó puntual, votas. que son las 5, el presidente va a salir, va a recoger la cédula de los electores que estén en fila, para proceder a que ejerzan el ya derecho Ya se cerró. No, puede, no se recibe más no nada. Aunque venga... En el, en el caso de voto automatizado del presidente, para aclararle a nuestros televidentes, Exacto, que en bien. el voto manual es el segundo que vocal que recoge la cédula y se la lleva al presidente. ¿Tú sabes por qué va a votar? Sí, pero ¿Tú ¿tú eso es privado. Eso es no, pero, indiscreción a ver, privada. <risa> ok, vamos <risa> al proceso. Llevo el QR de la cédula. Nos pide validar la, la huella dactilar. Cualquier dedo es, es válido. Sí, Cualquier de los 10. dedo. Entonces ya se habilita, se habilita la urna de votación. Es la boleta digital. En ya, ahí lo primero que le va a salir en el voto automatizado es el, el alcalde. El, el alcalde. Ese, ese intermitente verde y blanco es alcalde o alcaldesa. Ahí están todos los de Todos los partidos de que se van para las partidos. elecciones. Automáticamente ella elija el partido TOS. Todos los regidores de, de, todos de ese partido van a, van a estar partido. ahí. Correcto. Dale entonces al partido TOS. ¿Y por qué ella, ella tiene que votar porque no, tú digas? Voto por ah, ah, no, ella votó por, el abanico, por abanico, el abanico. Por abanico. El abanico. El abanico. Ah, muy bien. Okay. Entonces ver, le aparecen los regidores, procede a seleccionar uno de los regidores. Cualquiera. Ya. Y ya terminó. Y su imprimir, voto, su voto. imprimir su voto. Ah. Así de rápido, es fácil, sencillo, sencillo y de alguna manera si está haciendo pues, a la persona uh -huh. como debe hacerlo. me sí. traer la boleta y que la gente vea físicamente Si sí, es manual, es esa misma boleta pero física, pero la física. gente marca el candidato a re, alcalde del partido de su preferencia y, y debajo del rostro de alcalde están los rostros Depositelo pequeñitos ahí, de todos sí. los regidores que lleva ese alcalde, bueno, entonces bueno, marca el número Bueno, excelente, yo espero que los televidentes hayan aprovechado este el programa que hemos realizado especial oramos, para educar, poniendo un granito sí. de arena como medio de comunicación que es eh, uno de los eh, parámetros de nosotros, ¿sí? Tengo claro, entendido más. que son 17 demarcaciones que tienen. 18 automóviles y 140 manuales. O sea, que nosotros, San Francisco, estamos privilegiados. De claro. Sí, pero lo importante es que usted puede acceder ahora mismo al portal de la Junta uh -huh. y ahí le va a decir. ¿Qué claro. tipo de votación? De claro, modalidad de votación. Y sí, sí. ensayar es, esto claro. mismo que hemos hecho aquí, lo puede ver, ensayarlo en la página de la Junta. Sí. Bueno, que vale, le ponen un simulador. Gracias a los técnicos de la Junta que la están, aquí, la están aquí, desde también de el colaborador. Gracias, como siempre, agradecerle a ustedes por la oportunidad de darnos... a.